Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, días o noches, lo de que no estén viendo. Y pues nada, estamos aquí presentando una nueva sección dentro del canal de Vivir los Chiles, que pues, igual ahí vamos a estar difundiendo también dentro de las demás redes sociales, que se llama Tour. La idea y el objetivo de, de, de esta nueva sección es pues, estar visitando a amigos, colaboradores, gente afín, que no nada más estudios en México sino que sobre todo en parte de Latinoamérica y pues bueno, por haceres del destino y de la vida estamos empezando con Costa Rica que pues a lo mejor no es algo a lo mejor muchos no lo tenemos como tan presente pero que ya empezó a despegar que hay gente que está haciendo acá y pues acá nuestro invitado nuestro padrino y, y pues el que ahorita nos está echando la mano de este lado es el buen Luis Acosta eh, y pues nada, pues bienvenido y muchas gracias por recibirnos bueno, pura vida, mucho gusto a todos y pues, bienvenidos. Eh, qué buena nota que, que se pudieron venir a dar la vuelta y, y muy agradecido pues porque me tomen en cuenta para, para el desarrollo de este nuevo proyecto y que, me, que también me ayuden a difundir un poco sobre el arte que estoy, que estoy haciendo también, que estoy creando. Eh, mi nombre es Luis Carlos Acosta Alfaro, como lo decía Oscar, eh, tengo 39 años ¿no? y soy diseñador gráfico. Bueno, empecé siendo diseñador gráfico y eh, mi tiempo libre como hobby hacía escultura de superhéroes, escultura pop. Entonces hacía como de superhéroes, Superman, Batman y todas estas cosas. Eh, sí como un, como un hobby, pero ya poco a poco me fui involucrando un poco más, involucrando un poco más. Y metido dentro de lo que era la escultura pop y siendo diseñador, eh, empecé a conocer un poco más sobre el mundo de los art toys también, sí. que va muy de la mano con el diseño y la escultura. Y sí, creo que todo artista tiende como a siempre querer, eh, ¿cómo se llama? Resaltar su trabajo, digamos, o expresar su trabajo. Y con el tema de los superhéroes, yo sentía que me gustaba, me llama la atención y todo, es muy chido, fue algo con lo que crecí de niño. Sin embargo, son creaciones de alguien más. Sí. Ya alguien lo creó y cuando yo hago un, no sé, Wolverine, Batman, Superman, hago la interpretación. Y, eh, con mi escultura, digamos, algo de la interpretación del personaje pero es algo que ya alguien creó sí, sí, sí, sí. Eh, pero a ver, espérame, cuéntame antes de... bueno, ya, me, ya nos contaste con eso, pero dices que tienes 39 años, eres diseñador ¿en qué momentos, en qué parte empezaste a... tú, del diseño, pasaste primero a la escultura? Uh -huh. y de la escultura al arte, o sea, sí. como, eh, como en tiempo, ¿no? ¿en qué momento te uh -huh. dijiste que el diseño tuvieras empezar a hacer la escultura? ah, Juan ya Lleva un proceso largo, digamos, porque en cuanto, la, la cosa es así, eh, cuando, cuando yo empecé en el, en el diseño, eh, trabajé por mucho tiempo, trabajé por mucho tiempo en diseño, eh, y cómo se llama, y sí, en, mientras que estudiaba, vamos a ver, empecemos por el principio, mientras que estudiaba, eh, y, eh, mientras estaba estudiando, trabajaba en diseño, ¿okay? Entonces el tiempo se me consumía, se me consumía como el completo, el trabajo por tiempo completo y sacando el estudio de diseño. Ya luego de después que terminé mis estudios... Ya luego después que, que, que terminé con mis estudios, ¿sí? Eh, y sentía que el tiempo libre me quedaba ahí, me quedaba ese tiempo libre. Entonces de ya empecé a meterme un poco en la parte de, de, de escultura pop y empecé a hacerlo como un, como un hobby. Y de, empecé a involucrarme, ya luego después la gente me decía que por qué no vendía las figuras que, que, que hacía. Entonces de ya se me ocurrió empezar a, a aprender sobre moldes y reproducción y, de, pues, sí. sin saber nada de manera empírica. Yendo a puro Sensei Google, okay, <risa> puro Sensei Google, me tiré, me tiré, sí, exacto, me tiré a pista y vi a explorar y de, de, de, desde ese momento hasta ahorita ha sido una exploración continua. Mi primer figura que hice, bueno, primero hacía las de superhéroes, ya luego después cuando inicié con mi primer figura, que fue el ahí, ahí cuando, cuando, cuando, cuando después de la escultura y de, de estar haciendo la de todo eso el salto del. De, ¿Cómo se llama? Del. De, de Alartoy. Es el salto uh -huh. de, de ahí del hoy ¿Cómo conoces el hoy? ¿Cómo te das cuenta de, es de todo esto? ¿Cómo te das cuenta de, de, de lo que existe? Ah, de ahí en lo, en lo mismo. Eh, ¿Cómo se llama? Metido entre la escultura pop y, y viendo todo esto, lo de superhéroes. eh de, viendo referencias. Buscando referencias y viendo distintos, eh, ¿cómo se llama? Proyectos de otros artistas, poco a poco fui viendo ya figuras, de diseño, eh, figuras creadas por diseñadores y yo dije, ¡oh, madre, qué es esto tan chivo Y en mi mente ya yo dije, mira, esto es una forma en la que yo puedo eh, unir el diseño con la escultura y crear un proyecto eh, pues ya creado por mí, como lo que estamos hablando ahora, ah, digamos, bueno. ya algo propio. Y, y desarrollarlo para ver, para ver cómo, cómo cómo qué potencial tiene aquí en Costa Rica porque en realidad las figuras de diseño con Costa Rica es un tema muy, muy, muy nuevo. Sí, sí, sí. Entonces, David, ¿Cuánto no? tiene? ¿Cuánto tiene tu ¿Es un par de años? Ok, vamos a ver, eso sí. En el 2016 fue que hice mi <risa> primera figura, el Tiki. Okay y ya luego de después eso fue ya, yo ya la, la creé la tuve ahí, por, mientras que hacía la escultura pop de superhéroes, creé esta figura, pero como una alternativa digamos, y lo mantuve ahí por tiempo ahí guardado, solo para mí, y se lo enseñaba a colegas y demás, pero siempre lo mantuve ahí tranquilo, ya luego de después en el 2019, hice esta otra figura es el perezoso y eh, para el último el último este lo creé en el marito lo creé en el 2020 okay, todas pues ellas ya, ya un ratito, ¿no? sí, pues ya llevo mis años pero eh, cada una de ellas la creé pensando en un futuro de ya tirarme al agua y ver como como como cómo me iba o sea que que ¿Qué, ¿Cómo se llama? ¿Qué auge te podía tener con, con los ticos aquí? En Costa Rica, digamos, para ver. Y Sí, sí, y, eh, sí no, lo, lo tenía ahí, eso que uno le da miedo a ver, a veces como es algo nuevo y no se ha explorado, entonces sí, lo mantuve ahí en la en incógnita, la, viendo a ver en qué momento lo iba a sacar hasta que ya a finales del 2020, Terminé de desarrollar los últimos, lo que fue la parte gráfica, porque ya lo que eran las figuras las tenía, ya había hecho moldes, ya había adelantado con todo eso, y ya en el 2020 terminé por desarrollar la parte gráfica, meter la marca, planearlo todo así, y ya para el 2021, en enero, febrero, en marzo, hace un año aproximadamente, sí, eh, fue que ya creé el perfil de, de Instagram y Facebook y, y, y empecé a hacer las primeras publicaciones y, y a buscar los primeros seguidores y desde y, y el del año pasado hasta ahorita y aquí vamos metiéndonos sí, aparte de mm. este, lo que decíamos hace rato ¿no? pues el, el, el, el chiste y la idea es empezar mm. lo, lo primerito y a ver que nada más voy a agarrar mi acordeón porque luego se me va a dar el... Hola, hola. Eh, ahora, aquí en Costa Rica, hacia, hacia afuera, eh, ¿cómo ves el artois? Ah, sí, aquí, digamos, aquí en Costa Rica, como conversábamos ahora y como estábamos comentando, en Costa Rica el tema de artois es tan pañales, o sea, apenas estamos, la, la, si sí hay, sí hay personas, porque digamos, en este año que, que llevo trabajando con mis figuras, si sí me he dado cuenta que hay gente que conoce, sin embargo, el nicho es pequeño. O sea, es, es un tema que apenas se está explorando. Eh, siendo aquí en Costa Rica, sin embargo, sí he visto, digamos, que, que, que se conoce. Se conoce, solo que está en auge. Y ya en la parte de afuera, y si nos vamos allá por el lado de China, Estados Unidos, Europa, sí ya he visto que hey, son potencias. Hay hay artistas ya consolidados y con mucha con mucha con mucha trayectoria. Luego también tuve la oportunidad el año pasado de ir a México eh, y donde los conocí a ustedes también y tuve, tuve la dicha de conocerles por allá y vi también, pude observar que allá sí hay bastante vamos a nivel centroamericano, eh, latinoamericano eh, creo que es el país que está como más más más desarrollado en el tema digamos o este sea, tienen ya tienen un nicho y, y tienen artistas ya se conoce el tema se, se eh, incluso ya tienen grupos tienen tiendas y demás ¿no? sí sí sí sí yo creo que a nivel latinoamérica sí México es el que va pues hasta el momento a la cabeza que pues en algún también lo que también aportamos hace rato era como que la verdad es que sea un movimiento parejo para todos y, y que, que exista el gusto, ¿no? O sea, que, que exista el gusto y que también exista gente que, pues, que lo haga, ¿no? O sea, por ejemplo, que tus diseños, que vamos a hablar de eso, pues ya tienen vida, o sea, ya tienen vida, pues ya, ya es algo tuyo, ya lo estás creando, lo estás pintando, lo pues, haces todo, ¿no? Entonces, y así como estás tú, bueno, pues está por ahí todo el Perú, están están la gente de Colombia, la gente de Argentina. Este, entonces, pues la idea es empezar uh -huh. a ver que, también digo, aparte Latinoamérica de Latinoamérica, pues se caracteriza por ese tipo de, de, de todo esto que tenemos culturalmente, ¿no? Uh -huh. Son diseños buenos que también vamos a necesitar, para dónde va eso. Y este, pues sí, pues es eso, es eso. Uh -huh. digo, a mí me sorprende, te decía, acerco me sorprende que Costa Rica, eh, pues ya esté en esto, porque pues no, yo la verdad no tenía, o sea, no, no existía como a lo mejor un precedente, ¿no? que pues ya existe, ¿no? Uh -huh este qué otra cosa ahora entonces eh, eh, ah pues ya eh, también platicábamos sobre este tema de de qué Costa Rica y no nada más a Costa Rica de eh, México también de repente nos cuesta mucho trabajo explicar al consumidor mm. al, al, ahora sí que el destino final que es la repisa de una persona que nos cuesta explicarles por qué vale tanto mm realmente tanto es el precio justo el precio porque es arte en realidad, sí. bueno, el, el arte es como se llama, muy sugestivo sí, claro. pero, eh, pero cómo se llama si ya nos vamos el que se pone a analizar y ya se da cuenta que todo esto es hecho a mano eh, sin ningún proceso, eh, ningún proceso completamente artesanal sin máquinas, ni nada que haga el proceso o sea, si sí hay máquinas que ayudan a mejorar el proceso, sin embargo no lo hacen, somos los artistas que nos encargamos de, de desarrollarlo, entonces de ahí eso eso es un costo de horas tiempo que el artista debe, debe, debe valorarlo y, y a veces sí pues hay gente que no lo valora, cree que son figuritas sí. que se compran allá y vienen nada más y ahí hechas figuras. en masa sí, y no es así. Okay. Y, y justamente esto que te decía, bueno, por ejemplo, la estrategia esta que me, que me comentabas hace rato de, de, bueno, a lo mejor aquí en Costa en Rica no está mucho el tema de, no sabe, ¿no? Y no, no le dar el gusto y no lo valora. Y me comentabas tú que tú, tú, tú, tú, tú te estás viendo por otro lado, pues, pues tomar como todas estas eh, culturas de Costa Rica, uh -huh. todas estas, pues, pues sí, algo más cultural, más que artístico. Uh -huh. para poder entrar, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo, en qué está desarrollado y en qué está basado eh, tus tu diseños, okay. cuántos llevas, uh -huh. te llaman. Uh -huh. Ok, digamos, la marca, la marca en sí, le puse jugueticos uh -huh. y jugueticos es la, la ¿cómo se llama? La, la, la unión de entre juguetes y ticos. Entonces, sé que la palabra correcta es juguetitos. Pero quiero evocar a un niño. Por ejemplo, cuando los niños le dicen eh, a los padres, quiero mi juguetico, no dicen, quiero mi juguetito. Dicen, juguetico. Okay. ¿Cierto? Sí, sí. Y en este caso, eh, con ese tico, quiero evocar a los ticos, a Costa Rica. Porque los en Costa Rica los costarricenses se nos conoce como ticos. Ah, sí, sí, sí. Entonces eso es como un juego de palabras ahí que que creo que funciona con la temática. Luego de después en cada una de las figuras intenté hacer estilizaciones, o sea, busqué referencias de, de, de iconografía y elementos culturales que representen el país y representen la cultura y el folclor costarricense. Mediante, a eso, mediante a eso, con esa idea busqué referencias y estas referencias, el estudio de todas estas referencias, las traduje a un espacio contemporáneo buscando darles una estética de juguetes. Y así vayan de la mano con el nombre juguetitos. Aparte de eso, también quiero votar, digamos, a, eh, por lo general, a los que les gusta a la gente que les, les gusta el diseño, el arte, eh, en general, hay de todo tipo de, de clientes. Pero es como el, el, el público más específico, el público meta Y eh, ellos al ver esto, eh, pues también se sienten identificados con el país. O sea, no solo es la parte del diseño, sino también eh, sentirse identificados con la pieza. Y que digan, mira, eso que usted, si llega un tico y está ya en España, en Estados Unidos, cuando sí. esté en su oficina, y él tenga el tiki como adorno recordarse siempre que ese, ese, ese juguete es tipo ¿no? exactamente sí, exactamente de... sí. sí sí sí sí no y aparte pues me, me eh, por ejemplo esta parte de la estrategia que decías de, de pues a lo mejor no lo valoran el diseño ni ah, okay. nada pero mm, también como, bueno como artesanía y ya no entonces mm. está muy chido eh pues nada, que más, eh, los costos, y también hablábamos mucho de como todo este tema de mm. producción y esto, eh, qué tan difícil o qué tan complicado es producir aquí en Costa Rica. Porque aparte está, aparte de que está diseñado por un Costa Rica, pues está, está también hecho aquí en Costa Rica, mm. también tiene todavía un club, no, no, mm. es lo que decíamos, no lo mandaste a hacer, mm. pues a otra parte del mundo, sino está hecho aquí. Mm. ¿Qué tan complicado ha sido como que ese desarrollo? Sea, bueno, pues la verdad sí, ha sido todo un proceso, desde el puro principio, cuando empecé con las primeras esculturas de, de, de, de superhéroes y demás, hasta llegar a este punto, ha sido todo un proceso. Porque aquí en Costa Rica estamos un poco limitados con lo que es materiales, eh, incluso hasta información o sea la información que tenemos aquí digamos aquí no no había no hay cursos de, de esto Entonces, solo los que como los que estudian los que estudian directamente escultura por ejemplo ah, ¿sí? y no es como enfocado a, a, a producto sino más bien como a escultura en general como como escultura grande y demás ¿Todo más? Okay. Uh -huh. y eh, y sí aquí en Costa Rica sí el el tema de materiales es un poco limitado entonces eh, con lo que hay hay que hay que hay que pulsearla ¿verdad? y, y, y hacérselas, hacérselas y darse a la tarea y buscar conseguir dar el mejor acabado con lo que tenemos, porque no son los mejores, o sea, son materiales, lo que hay aquí en Costa Rica son materiales para otro uso, sin embargo, los que logramos hacerlo, utilizamos los materiales que hay para este uso y tenemos que ingeniárnoslas. entonces es como un tira y encoge, en que a veces las cosas quedan bien, a veces quedan mal y es de probar y... Prueba y error, prueba y error, y así hemos estado desde el principio y todavía, o sea, cada vez que hacemos un producto nuevo, digamos una pieza nueva, tenemos que trabajar en cómo hacer el molde, cómo hacerlo más fácil, por ejemplo, ya toda, todas de estas figuras ya tenemos moldes, sin embargo, estoy desarrollando moldes nuevos, eh, mejorando los errores que pudieron quedar en los moldes pasados para ir agilizando un poco lo que es el tema de producción y, y el desarrollo de la misma de lo mismo. Ok, vale. Ya nada más, yo creo que ahorita aquí para cerrar ya para más videos, Vamos a platicar de cómo te encuentran, de, de, de, cuánto cuestan, solamente hay Costa rica, mandas. Mm. platicanos de eso. Okay, vamos. Eh, bueno, para para me pueden seguir por la red, por las redes sociales, Facebook e Instagram. Y eh, sería jugueticos, art, yo me bajo art, y en Facebook y en Instagram. Eh, luego después para pedirme, por lo general me piden por medio de las redes sociales también, ¿sí? eh, mi número de WhatsApp de contacto, de contacto es el 6498. y normalmente me... me de tiempo por, por este medio y coordinamos ya, ya sea los pagos por simple móvil y eh, los envíos pues ya lo coordinamos y se los hacemos llegar por un, por un costo adicional ya sea por correos en, eh, fuera del área metropolitana, metropolitana uh -huh. o por Uber flash dentro de, dentro de dentro del luego Sí, eh, se, se, ese sería, digamos, directamente. Eh, próximamente quiero empezar a colocarlos también en lugares de, de, de exposición, ya sea tiendas de diseño, galerías y demás. Pero ahí, eh, poquito a poco, vamos a ir, sí. vamos a ir implementando. Sí, digamos esas que ahorita el contacto directo con tus redes sí, sociales, sí. ahí está también tu, tu número, ¿no? El, Ajá, exactamente, Por sí. DM o este, bueno, se escriben y eh, bueno, también nosotros, digo, para aprovechar ahí, nosotros nos vamos a llevar unos cuantos a México, también para la gente que, que quiera de allá, este, que vamos a tener unos allá en Viniles, Chile. Eh, y, también, y bueno, te preguntaba también esta parte, ¿también les ayudas a producir? Ah, ok, ¿O? también, eso es otra cosa. Bueno, de momento, sí sí estoy abierto a ayudar y a hacer colaboraciones con otros artistas eh, en los que podamos okay, desarrollar temas con respecto. Con respecto a esto de los, de los art toys, ahorita estoy un poco saturado con lo mío, que oh. es, con, con lo mismo, sí, estoy produciendo. Sin embargo, cuando logre un poco estabilizar el tema del desarrollo de mis piezas, eh, sí me gustaría meterle el hombro también a otros diseñadores y artistas que quieran implementar eh, el tema de art toys y que quieran desarrollar sus, propios, sus propias figuras también. Ahorita por el momento no lo tengo, pero sí lo tengo en mente. Anteriormente lo estuve haciendo y quiero volverlo a incorporar. Fue por parte de la pandemia que tuve que quitarlo. Es los cursos, los cursos de escultura. En este caso, antes lo hacía más dirigido a la parte pop, de superhéroes y demás. Ahora quiero hacerlo un poco más generalizado y, eh, ¿cómo se llama? También meter la parte de artois. Entonces, hey, hay gente que de momento no tiene cómo producir su artois y pues entonces les doy la opción de que pues aprendan cómo hacerlo sí. y se vayan involucrando un poco más. Entonces, de hey, próximamente voy a estar un poco, dando un poco más de información con respecto a esto y, y, y espero que estén atentos y que quieran y que quieran sí, apuntarse y, y desarrollar cosas nuevas también. Excelente, excelente, pues nada, pues muchas gracias, ya saben, sigan ahí a Jugueticos, eh, Facebook, Instagram, ahí está el contacto, eh, que, si quieren algo de lo que está haciendo Iván Luis, eh, si quieren que les eche la mano, va a estar donde se comenta, eh, les comento en México también, vamos a tener por ahí algunas piezas, eh, y pues nada, sigan ahí al pendiente, tanto de lo que estamos subiendo aquí en, en YouTube, como lo que está haciendo, está haciendo acá en Costa Rica, ¿Qué más por ahí? Bueno, vamos a tener por ahí otro video también de, de lo que estamos haciendo por acá. ¿Qué otra cosa? arroba vinileschiles. Yo soy Oscar. ¿Tú tienes Instagram personal o nada más? Juguetitos? Sí, Alpacos también. Me pueden seguir por Alpaco eh, en las redes sociales. Y ya ahí en el pacto viene más como la parte de escultura pop, de superhéroes y demás. Entonces también... Con lo que empezaste. Exactamente, con lo que entras, Y Que entonces. lo sigues haciendo, ¿no? Eh, de no, momento no. lo tengo un poco varado, pero espero seguir trabajando, meterme más de lleno en esto. Y cuando tenga un poquito más de tiempo libre, entonces seguir con mi hobby, que es la parte de, de, de escultura, pero ya de, de superhéroes y demás. Entonces ahí... Quiero seguir metiéndome un poquito más, pero más adelante ahí voy a sacarle chance para seguir eh, incorporando más cosas, ¿no? Va, bien, entonces, y también, bueno, como ya vieron ahí, estoy subiendo historias también por acá, no sé, me el buen Tabal, que ahorita nos estoy llevando en la parte de producción que anda por acá atrás, y que también no olviden seguirlo, arroba guión bajo el, este, arroba el guión bajo Tabal, este, ¿qué más? Eh, pues nada, pues muchas gracias, estoy en pendiente y espero. Y estoy seguro que es el primero de, de muchos viajes que estaremos haciendo y conociendo y aprendiendo también. Eh, de nuevo, gracias y nos vemos pronto. ¡Pura vida! Pura vida.